que cambiarme ese flow, porque es que Sí. Parece una foto de ministro. Pa parece como un, -ministro un músico ahí. Y, sí, como un, un músico, doctor. Parece un bachatero. Traete tra tra tra una foto de viceministro. ¿verdad? No, no, no. no una no. una, una eh, común y corriente. Pero es que esa parece bachatero. Doctor. No no estoy inmigración de no, los bachateros. No, no, son muy no, buenos. Eh. Me gustan las bachatas. Me gustan. Solo que mi estereotipo es un poquito diferente. Sí, ¿verdad? así mismo es. Así eso bien. es así. Doctor, usted me dijo, don. Ajá. Sí, no me gusta. Ajá, ¿y por no, qué? No, no. Lo quieren efectivo, eh? <risa> Es que las personas que le dicen don, como que generalmente como que gozan poco. Sí, queda poco tiempo. Tienen tantos teneres y tantas cosas <risa> que les queda muy poco tiempo sí. Ni para disfrutar con la familia Así es Y bien. mira, ahora mismo, compararse son, con el don que está preso en Colombia no es bueno Son, <risa> son gente que tienen tanto dinero sí, sí. Lo único que, Son tan pobres que lo único que tienen es mucho sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante Que mm. creo que nos afecta a todos Y es el tema de las tarjetas de créditos ¿Escuchó bien? La tarjeta de créditos, que los bancos cobran altas tarifas de intereses y que cobran por muchas cosas. Ahí la tarjeta de crédito. Siempre le están agregando eh, pellizco uh -huh. y le están agregando cheles y cheles y cheles. Cuando usted viene a ver, ya tiene que estar pagando eh, por cosas que usted ni siquiera sabe. Y... Cuando se van acumulando, usted vaya sorpresa. Imagínese dos millones, tres millones de clientes que tengan tarjeta y que, ninguno los reclamemos. Bancos, y que los bancos hagan esto y que ninguno reclamemos. No, son millones. Son millones, son 100, 200, 300, porque 200 millones se convierten en tres millones de personas que, que le quiten de, de a mil. Ya, ya estamos hablando, señores, de... de, de de 3 mil millones sí. o de 30, 300 millones sí. entonces hay que, hay que estar alerta con esto y casualmente tantas quejas y tantas quejas por fin es, se está escuchando al usuario la, sub, la superintendencia de banco emitió ayer algo importante dice la superintendencia de banco la tarjeta de crédito Solo podrán cobrar al, tarjeta ambiente, al usuario uh -huh. titular los cargos establecidos en el artículo 26 del reglamento de tarjeta de crédito por concepto de emisión, de renovación y de reemplazo por deterioro del plástico y por cobertura de seguro de pérdidas, robo o falsificación. Es decir, hay cuatro, eh, cuatro eh, estamentos por lo cual se puede cobrar. Concepto de emisión, ahí le cobran. Renovación, reemplazo por deterioro de plástico que a usted se le haya dañado. Sin ningún tipo de, de sí. pregunta y nada. O por eh, robo o falsificación de su tarjeta. Eso lo dice la superintendencia de banco, claro los montos a ser cobrados anualmente deberán ser una fracción del cargo por emisión de dicho plástico. Es decir, que no es todo junto tampoco. Es una fracción del cargo. Deberán dar estricto cumplimiento a la disposición y a este reglamento. Protección al usuario de los productos y servicios financieros y agrega, la superintendencia de banco calificó el cobro de cargos asociados a la tarjeta de crédito en términos diferent, diferentes a los señalados a la normativa vigente como una práctica abusiva en perjuicio de los usuarios y como una infracción grave a la cual el tarjeta wow. podría pronunciarse y podría demandar al banco. Por fin salió Ahí. alguien. Y ahí de la está. institución reguladora, que qué claro, bueno claro. que Alejandro Fernández se ocupe de sus funciones porque no lo habían hecho. Siempre llegan ahí a las funciones para ser gracioso a los bancos. Y nosotros no teníamos que nos amparara de en relación a esto, a los no, bancos. No. Todos los días hay historia de abuso. mira Todos los días con las tarjetas. Entonces, sí. bajo esta disposición ya hay una regulación. Y hay que revisar constantemente los balances, los cargos y las cosas. Y si reclame un peso, 10 pesos, un chele. Que usted parte de una legión que acumula una fortuna que no está regulada. Precisamente lo que le están llamando es que lo conviertan en, re, en lo transparenten y que se regule. Porque, óyeme, cualquier... Quítame esta, esta paja. ¿Te cobran? La superintendencia también abrió canales disponibles a la, a la población para que se eduque y que dispone de un plazo de 60 días a los bancos para que pongan en vigencia estas nuevas disposiciones. Qué bien. Bueno. Es decir, que la persona que <ríe> tenemos tarjeta, que hemos tenido graves problemas con esto, sí. ya estamos alertados. Y hay muchos de los eh, que siempre están con nosotros compartiendo este programa, que de seguro tienen una historia, sí porque hemos sido víctimas muchas veces. Claro. Claro. Así es, todos, todos prácticamente todos. Es probable que hasta el propio superintendente <risa> haya sido víctima de sí. y, y esos cobros tan abusivos, con esos intereses tan sí, altos, sí. que muchas veces esos 10 pesos se los llevan a, a, a 17 en un año, un eh, 70% eh, anual. Sí, ¿Eh? sí. Eso es increíble. coger un préstamo y no endeudarse con la tarjeta. Claro, y no eh, endeudarse con la tarjeta. Desde te dicen luego, El pago mínimo, entonces el desde pago luego mínimo, que, ahí es que viene el gancho. ¿verdad? Sí, sí, ahí es que viene el, el gancho. Desde sí. luego la tarjeta debe de usarse con responsabilidad claro. y usarse en momentos excepcionales que sean muy necesarios que hay muchos que también son a de cosas de eso, que yo, a la gente. Francis Rodríguez, uh -huh, desde a mis primeros años que salíamos a compartir, nunca me interesé en pasar una tarjeta, se iba a compartir a un restaur a una un, a un bar o a un restaurante, es decir, en bebida yo nunca he invertido con una tarjeta bueno miren sí. con relación a lo que plantea el compañero Fulvio de la tarjeta es de crédito una día. sugerencia aquellos que quizás no tienen el control de manejarse no permita que le den, eh, que le asignen una tarjeta de crédito que esté por encima de su quincena porque eso lo va a descuadrar porque usted como lo tiene seguro ahí eh, no le duelen en ese momento, usted va y pasa la tarjeta y lo gasta. Y entonces, si está por encima de su quincena, cuando llegue la quincena y haya que pagarla, lo va a descuadrar. Entonces, usted siempre va a tener una deuda pendiente, acu acumulada. Y eso es un problema. Esa es una sugerencia. Hay gente que, por ejemplo, trata de tenerla por debajo de su sueldo mensual uh -huh. o, o, de lo, o de sus ingresos mensuales. Eso es importante. Pero una recomendación, especialmente para los muchachos que son más jóvenes tratar siempre de tener una eh, tarjeta de crédito para los que no tienen mucho control, que esté por debajo de su quincena, porque sí. es eh, que cuando llega el momento eh, básicamente en esta sociedad capitalista eh, que promueve tanto sociedad el consumo de consumo, de consumo sí. te, eh, te venden lo que tú no necesitas hay gente que va a comprar lo que no necesita, hay gente que sale a la calle y lo primero que le cruza por el frente vendiéndole, eso se paran a comprar no tienen una planificación y por tanto ¿Qué es lo ideal? Que usted tenga una tarjeta de crédito para emergencias Por ejemplo, la, yo tengo una tarjeta de crédito que no pasa de 5 mil pesos. No me interesa tener más de ahí. Sí, sí. Pero, pero mi sueldo está por encima de los 30 mil pesos sí, mensuales. Es que eso es y, y, y mis ingresos superan, por ejemplo, los 50 mil pesos mensuales. Pero a mí no me interesa tener una tarjeta de crédito porque yo tengo... Eh, eh, me manejo con un presupuesto mensual y hago mis cálculos, hago mis proyecciones. Y, y qué interesante fue saber lo que gana ayer ya ¡Sí, <risa> claro! Eh, eh. Recuerden, recuerden los cuatro puntos básicos: la emisión de la tarjeta, eso tiene un cobro. La sí. renovación tiene un cobro. Anual. Anual. También si se deteriora su, su tarjeta por deterioro, tiene un cobro. Y también por robo. Si se la roban, hacerle otra. Son los cuatro conceptos. Todo lo demás que le aplican o le puede aplicar el banco, entra en abusivo, ilegal, que usted puede entonces demandar al banco. Y están ahí los portales abiertos, la superintendencia de banco, para que usted también pueda hacer su reclamo con propiedad. Y tratar, Fulvio, de que cuando la gente vaya a consumir con su tarjeta de crédito, lo haga para eh, compras. Sí. No para avance en efectivo, es decir, no para retirar dinero en efectivo en el cajero porque te van a cobrar un por ciento por cada retiro que tú hagas. Y siempre te ponen un por ciento por el dinero que retiras. Y siempre tomando en cuenta la fecha de, de, de, de, de vencimiento. Exactamente. De corte. Después que corta, usted ahí consulta. La consulta. cortan al día, el día 5 no te puede estar haciendo cargo. No, porque, no, vez. No, no. bueno <risa> al inmediato. Si, por ejemplo, tú tienes tu tarjeta de crédito y tú vas al supermercado y compras con ella, no te van a cobrar por eso. No te cobran ni un centavo por eso. Ahora, si tú vas al cajero y Entonces, por ejemplo sí. y tú sacas 5 mil o 3 mil sí, pesos, te van a cobrar un claro, por ciento por haber retirado en efectivo. Sí, tenemos una llamada telefónica. Adelante, Buenos días. Buenos sí. días. Buen Hola, día, buen día. Rubio, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Oye, pues, Rubio, defiéndenos un poco con Yayán, que nos está acabando. <risa> ¿Pero cómo así? <risa> pero <risa> ¿Por aquí yo estoy acabando? Adiós al gobierno. Al gobierno. <risa> Ah. ¡Qué vaina. ¿Eh? Y colgó de una vez. Ya la, no se apure, Doña. Llamó eso, ¿no? Sí. no se apure, Ay, Doña, <risa> que yo le voy a traer una peluca a Yerjan. Yo pa se la voy a traer. Oye, eso es un meme. A los mujeres que lo atiendan, que eso es un meme. <risa> Vamos a la llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. A todos. Días. doctor? Hola, a doctor ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes, Rubio, ¿Cómo está Bien, bien, doctor. Gracias a Dios. Rubio. Dígame. Eh. ¿Tú me mandaste a pedir la cédula para fotocopiarla? No, doctor, mire, el caso suyo tiene su tiempo, porque eso lleva una, una serie de, de, de diligencias. Eso está en manos de nuestro presidente del partido, José Ignacio Paliza, por autorización del presidente. Casualmente el miércoles estaba yo en diálogo, en diálogo directo tratando exclusivamente el caso suyo. Bueno, qué bien. Pues gracias por la información. Y sí. saludo para los compañeros. Muchas gracias. Y gracias. Estoy de acuerdo doctora. con que, que la Vicana se desaparezca ya. Sí, bueno. muy bien, magnífico. <risa> bueno, señores, vámonos, vámonos a la pausa. ¿Eh? Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vaya, todavía queda más contenido del programa de mañana.